Vamos a comenzar a hacer operaciones con esta calculadora. Es muy importante que este símbolo de raíz cuadrada aparezca aquí para que todo nos quede como lo vamos a ver en este vídeo. En caso de que no aparezca, la manera más sencilla de conseguirlo es restablecer a valores de fábrica la calculadora. Para ello la tenemos que resetear. Aquí está el botón de Reset, pero como está en amarillo debemos pulsar antes la tecla Shift. Nos dice que queremos borrar, lo vamos a borrar todo. Le damos al igual y ya podemos comenzar. Bueno, vamos a hacer esta serie de operaciones tan sencillas. Empezamos, 2 más 5, igual. Borramos con la tecla AC. 5 menos 890. Pulsamos la tecla igual y ahí tenemos el resultado. Vamos a escribir 345 sin pulsar la tecla AC y vemos que no hay ningún problema. Y ahora vamos a ver cómo se trabaja con números negativos. Para ello debemos tener en cuenta que este signo menos que aparece aquí es el indicado para poner en los números negativos. Vamos a escribir menos 3 y lo vamos a multiplicar por 789. Nos tiene que dar un número negativo. Efectivamente. Y ahora vamos con esta operación tan sencilla que se podría hacer a mano. Y vamos a ver qué resultado obtenemos. Multiplicamos y esperaríamos obtener un número con decimales. Sin embargo, la calculadora nos da el resultado en forma de fracción. Si queremos verlo en forma decimal, tenemos que pulsar la tecla SD. La pulsamos y lo convertimos en número decimal. Si volvemos a pulsar la tecla SD, volvemos a la fracción. Y ahora vamos con una operación lo suficientemente larga para que no entre en pantalla. Sin embargo, no es ningún problema. Vamos a sumar todos estos números, que aunque no entren en pantalla, la calculadora los ejecuta igualmente. Todas las operaciones. Vemos que ya no salimos de pantalla, aquí vemos un signo que nos lo indica, y seguimos sumando. Le damos al igual y nos da el resultado. No hay ningún problema. Bueno, y ahora vamos a ver esta operación. Esta operación, 3 más 40, más 5, más 6. Y obtenemos 54. Pero nos damos cuenta que lo que queríamos hacer era escribir esta de aquí. Entonces, en vez de borrar y volverla a escribir, podemos hacer lo siguiente. Con esta tecla del cursor podemos volver hacia atrás. Nos situamos a la derecha del 0 y con la tecla DEL borramos el 0. Y estando situado el cursor en cualquier sitio, pulsamos la tecla IGUAL y ya nos hace la nueva operación. Bueno, y vamos a ver cómo a veces la calculadora trata a las divisiones como fracciones. Esta división, que en principio daría un número decimal, la calculadora nos lo da como una fracción simplificada ha dividido ambos miembros entre 3. Si lo queremos en forma decimal, aquí lo tenemos. Y ahora vamos con una más complicada. 34.67 lo vamos a dividir entre 4.2393. Bueno, pues vemos que en este caso solo nos ofrece el resultado decimal. Normalmente la calculadora, cuando la Parte de abajo de la fracción, el denominador, tiene más de cuatro cifras, nos lo muestra siempre en formato decimal.